Ah, pues es que México es muy raro <risa> Hola amigos de I Speak Spanish Estamos aquí desde las bellas y hermosas playas De Playa del Carmen Aquí en Quintana Roo, México eh, Vamos a hacerles una entrevista muy divertida A varias personas Para que ustedes conozcan Cómo es que nosotros pronunciamos algunas palabras Y por qué decimos algunas palabras Así que quédense para que lo vean Hola, estamos con Hugo Y Carla Mónica Mónica Evelina Barca ¿Y? Argelia Evelyn Forjani ¿Celín qué? Forjani ¿Eres de? Francia Francia De París De París Ajá. ¿Qué tanto hablas español? ¿Qué porcentaje tienes de español? Ah, pues yo creo que mi español está en... Uh, Un... 98 ¿Por qué? Porque no soy originaria de aquí oh, Entonces okay. uh, el, el acento y todo eso, pero diría 98 ¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí? ¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí? ¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí? Significa ¿Cuánto tiempo has estado aquí? Eh, voy y vengo. Eh, voy y vengo. Voy y vengo significa que va a Francia y regresa a México. Esta frase se ocupa mucho para decir que va y regresa rápido. A ver, les voy a hacer una pregunta muy sencilla. ¿Qué significa la palabra hace? hace de hacer hace pues de hacer cosas es de hacer de hacer hace pues del verbo hacer yo hace del verbo hacer pero entonces por qué decimos hace frío porque está haciendo frío pero... La situación que está haciendo frío? Sí. Sí. Okay, pero bueno, el frío... Hace frío pero no es lo mismo. Ahora... Hace frío porque es el clima que está frío. <risa> <risa> Porque hay frío, no sé. <risa> <risa> ¿El frío se hace? No. ¿O por qué, por ejemplo, decimos hace mucho tiempo? Ah, pues es que México es muy raro. <risa> <risa> <risa> porque se siente, hace como en el ambiente. <risa> uh, ya ve mucho tiempo, es que estoy pensando en francés y uh, uh, porque pues hace mucho tiempo <risa> <risa> ¿O por qué decimos, por ejemplo, hace muchos años? Mm, porque ya pasaron muchos años ¿Pero se hacen los años? No, ya pasaron Ah, ok. O sea, no Pero es lo mismo. es verbo del hacer, Así hicimos, ¿no? <risa> hacer, hicimos. Bueno, podría ser que Ajá, en el pasado tiene, hicimos algo sí. y por eso es que fue sí, hace, hace, hace muchos años. Hace sí. muchos años, sí. ¿De dónde son? Yo de Chihuahua. ¿Y tú? Ciudad de México. Ciudad de México. Eh, de Guadalajara. Ah, de Guadalajara. Tetasco, guerrero. Eh, eh, bueno, no sé, dinos alguna frase típica francesa, alguna palabra muy chihuahuense o frase que se escucha por allá. Par... Bien mucho. Bien mucho. Sí. ¿En qué momento ocupan eso? Como hace bien mucho frío. Wow, eso ni yo me lo esperaba. <risa> He ido varias veces a Guadalajara y no sabía que dijeran bien mucho. Sí. Chingada madre, pues el chile chilaca hasta 8.80. <risa> Pero qué significa o cuándo la usas? Siempre que se puede, bueno, <risa> no mames. Siempre... Sí. ¿Cuál? El sí va. Sí va. Sí va. cualquier cosa, por ejemplo, si yo digo, "Ah, pues sí, está bien." Sí va. O sea, es como un, un este una no afirmación, muletilla. ¿no? No muletilla. Una muletilla. Es una muletilla. A todo le agregas el va al CIVA. final. CIVA. Ajá, ah, va. Okay, okay. O no va o sí va, pero para a veces confirmar algo eh, ah no manches eh. allá sería más eh, Oh la, la decimos oh, mucho eso en París bueno no sé si la utilizan aquí pero en el norte dicen mucho guacha guacha de guacha <risa> de, de, de, de observa así es que guacha viene del watch de Ay, guacha sí es cierto que, okay. porque... que ustedes no dicen por ejemplo Chihuahua es en Chihuahua exacto pero pues para mí es normal no ajá es sí Chihuahua y tú eres la Ciudad de México, una, una frase típica Chilanga ¡Cámara puto! Sí, no, bueno. eh, Inviten a toda la gente que nos está viendo para que vengan a México y conozcan En Playa del Carmen pues si vienen nomás recojan su basura y no contaminen tanto porque pues ve, la playita está bien preciosa pero pues mucha gente y así pero... Que estamos en Playa del Carmen eh, pues está precioso la verdad hay muchas actividades Mucha gente de todo el mundo, es un lugar internacional como local. Les van a encantar. Tomen todas las bebidas que quieren, aquí hay de todo. Y mexicanos para las muchachas y pues mexicanas para los muchachos. Ah, bueno, bueno, ya me entendieron. <risa> Vengan a tomar buen tequila a Guadalajara. A Guadalajara, ahí está el pueblo, un pueblo que se llama tequila, es donde están... ¿Qué museos es hay, hay ahí? El José Cuervo y José Cuervo y herraduras. Y herraduras. Esos museos están muy bonitos. Después se los vamos a enseñar. Ahí, el mejor tequila está en Tequila. Y pues nada, aquí los esperamos. Sale bye. Y vayan a Tasco porque ahí hay mucha plata. Y de hecho nosotros también vendemos algunas cosillas de plata. Ah, pues promocionense para que sí. las vayan a visitar y les compren plata barata, ¿no? Sí. Ah, bueno sí, pues eh, gar ¿Cómo? Garap. 925 Garap 9, no punto 925. Bueno, de, de ahí dejen sus redes sociales para que los visiten cuando vengan a comprar plata, porque aquí es muy en Tasco, es la, capi es la lo capital, más barato, es lo más barato que pueden encontrar plata. Pero hay ciertos lugares nada más, no en cualquier lugar, porque las platerías es muy caro. Y nosotros, por ejemplo, que somos artesanos, o sea, la, la plata. O sea, se la damos incluso más económica, porque somos las que la producimos, okay. o sea, hacemos el trabajo. Oh, perfecto, perfecto, sí, bueno, sí. pues entonces dejen su número de teléfono o algo para que las contacten y vayan a comprar plata. Ok, sí, pues nuestra página de internet es garab.925. Uh -huh. Ahí va a aparecer en sus pantallas.